Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy vamos a reaccionar a la canción del Mundial de League of Legends. Acabo de salir y vamos a ver qué tal está la canción del League of Legends. Y es la canción del Mundial del League of Legends, como dije antes. Y vamos a pasar a ver la canción y a ver qué tal está. Bueno, pues ya estamos por aquí en el vídeo. Vamos a ver qué tal y vamos a darle al play. Mola la edición. Qué le dicio. What are you willing to lose? What you gonna do now It's your reflection looking back to pull you down So are you gonna die today? What you gonna do now? Qué guapo, tío. Guapísimo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que ha sido un puto temazo. La verdad que esa edición de vídeos que es increíble, increíble. Y el vídeo ha sido muy, muy guapo. Muy, muy guapo. La verdad que ¡Aplausos! ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida, tío? Y bueno, la edición guapísima y la canción es un puto de manso, la verdad. La tenéis aquí abajo en la original, en la descripción. Y bueno, hasta aquí el pedazo de vídeo de hoy. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.